Círculo Rojo, tema de debate desde que hizo referencia el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a un grupo de personas que dijo intentan debilitar al gobierno nacional. Trabajar igual por Cristina Fernández de Kirchner calificó como un acierto la definición del Círculo Rojo y señaló que para conocer a sus integrantes se debían leer los diarios, escuchar la radio o mirar televisión. La presidenta citó, sin identificarlos, a banqueros, dueños de medios, jurues económicos, empresarios, dirigentes sindicales y lo que llamó loros mediáticos, expertos en saqueos y viejos y nuevos políticos de la Argentina de 2001, 2002 y de la década del 90. A través de su cuenta en la red social Twitter sintetizó «Nada nuevo bajo el sol, una vez más, los intentos destituyentes» pero el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, relativizó la importancia de ese grupo durante un reportaje radial. Evitó mencionar a sus integrantes, aunque admitió que se trata de gente altamente politizada. Que leen el diario todos los días, que ven los programas políticos, que se informan, consumen activamente la política, eso es lo que le damos círculo rojo, no, no veo nada malo en eso. Gran parte de la oposición política, y en este caso el propio macrismo, en realidad construyen una agenda que no les propia, que no son ellos los constructores de su agenda política, sino que hay una estrategia que es previa, que tiene que ver con estructuras corporativo económicas mediáticas, que es la que va definiendo hacia dónde ir, con quién, cómo, cuándo un candidato tiene que ser puesto frente a la sociedad y cuándo ese candidato al costado porque hoy Massa y el Macri pasado mañana eh, de vuelta Macri, lo que Macri está diciendo es que una forma de la política en la Argentina es perversa que tiene que ver con una estructura profundamente antidemocrática y que durante muchas décadas fue una constante en la historia política argentina pensar es imposible tiene 70 miembros visibles entre consejeros y administrativos los 70 miembros pertenecen al PRO Muchetti, Larreta, Lombardi, Bullrich, ¿eh? Santile, estos también son el círculo rojo. Hay que también acordarse de una fundación que es la Fundación Libertad, fundación precedida por las NAR, eh, Vargas Llosa, eh, Corina Machado, Joamy Sánchez, la Cubana Glovera, Anticastrista. Es una otra fundación, otro Círculo Rojo, que tiene gran presencia en el Cono Sur y que sus ideas tratan de penetrar en la conciencia del desprevenido. Eh, la Fundación FARC, por Dios, que se dice que es una fundación ¿sí? eh, privada sin ánimo de lucro, yo diría que todo lo contrario, tiene un, una gran participación en las redes, en, los, en estos últimos casos lazos donde eh, se los nota muy destituyente Tienen un lema muy singular que me, me causó gracia, ellos dicen cuando el caballo empiece a pensar, termina la equitación. Cuando los caballos piensen, se termina la equitación. Cuando los caballos piensen, se termina la equitación. ¿Qué círculo rojo? Nunca hay que olvidarse de la madre de los círculos rojos. El escudo el escudo la familia Rothschild, la familia bancaria, es el escudo rojo, madre de tu hijos, y todo. Dado que los Rothschild se hicieron cargo del Banco de Inglaterra alrededor de 1815, se han ido ampliando su control sobre la banca de todos los países del mundo. Su método ha sido conseguir que los políticos corruptos de un país acepten préstamos en gran escala, que nunca podrán pagar, y por lo tanto se endeudan a los poderes bancarios de Rothschild. se niega a aceptar el préstamo, será derrocado o asesinado. Y si eso falla, las invasiones pueden seguir, y al final un Ross Chayol basado en la usura bancaria es establecida. Los Ross Chayol ejercen una influencia poderosa sobre las agencias de noticias del mundo más importantes. Mediante la repetición, las masas son engañadas para creer las historias de terror acerca de malvados villanos terroristas. Los Rothschild controlan el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal Estadounidense, el Banco Central Europeo, el Fondo Internacional Monetario, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales. También son dueños de la mayor parte del oro del mundo, así como el London Gold Exchange, que fija el precio del oro cada día. Se dice que esta familia es propietaria además de la mitad de la riqueza del planeta, estimada por el Credit Suisse a ser 231 trillones de dólares. Esta cantidad es controlada por Evelyn Robert de Rothschild, el actual jefe de la familia. If you want to know the identity of the men who rule the world from the shadows, all you have to do is unscramble the puzzle pieces of the 2012 Olympic Games logo. Yes, many have commented that it looks like a distorted swastika. But if you unscramble the five puzzle pieces, you will probably make the intended mistake of thinking the lovers 2012 which is what you're supposed to think but look again the unscrambled logo spells the word zion and to make no mistake about it the zionist designer dotted the i let's be perfectly clear about the meaning of the word zionist it does not mean jew zionists are both christian and jewish fanatics who believe god's chosen people Of a God-given right to the land of Israel. Fortunately, they are in the minority. The Godfathers of the Zionist movement not only believe they have a God, to people, but to the entire globe. Why was the word Zion chosen for the 2012 Olympic logo? Because the shadow government of Zionists will be coming out of the closet in 2012 to celebrate the fulfillment of the Protocols of their learned elders. What are the protocols? The protocols are a revolutionary step formula to enslave the world in debt, subjugate the ignorant masses, and concentrate all of the world's power and wealth in Zionist hands under one world empire. So, who is the logo designer that pocketed close to a million bucks in public funds to create the Zionist logo for the 2012 Olympic Games in London? none other than the Zionist consultancy firm called Wolf Olens. Can it be just a coincidence that Wally Olins and his father are both Freemasons and that Olins company is the same company that designed the Illuminati sun god symbolism for the Shell and BP logos? The word Zion is spelled either with a Z or an S. On the Wolf Olin's webpage, you can find the word Zion hidden in the word passion or Pash Zion. Wally Olin left the Wolf Olin's firm, which still bears his name, in 2001. But that doesn't rule really him out as the ghost design of the 2012 logo. Zionist extremists want you to believe that the protocols of the learned elders of Zion is a fraud, And that it is anti-semitic. Don't believe anyone or any website that tells you it's authentic or that it's a fraud. The truth can be found in actions not words.